José Miguel Hernández Rosario, mensajero de una empresa privada en esta ciudad, denunció que fue víctima del robo de una motocicleta cuando estaba estacionada en el frente del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. Hernández explicó que entró al palacio municipal a recibir un dinero y cuando salió, su motocicleta marca Honda modelo C70 de color rojo ya no estaba. El motor mío estaba parado en esa acera, seguidamente me apoyó el ayuntamiento cuando vengo no, no veo el motor, pero cambiando más motores, ¿cómo se van a robar el mío? Que el mío es un motorcito viejo. ¿Qué tipo de motor? Es? Un 70 de todo con el pueblo de rojo, con la colita, no es mocha, mocha como Y no tengo 20 minutos, podía atrás de Ale que me dé un dinero, ni el dinero ni el motor. Ahora mismo 15 minutos. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.